Marisol Martínez Sánchez, residente en el municipio de Pimentel, hace un llamado a las autoridades competentes, ya que teme por su vida y la de su hijo, luego de ser amenazada y maltratada por un nacional alemán, con el cual tenía una relación sentimental. Yo estoy pasando una situación muy incómoda con un señor que yo tenía una relación, hace casi seis años, Años y pico, y él ahora últimamente está muy agresivo. Mucho problema tengo con él. ¿Cuál es el nombre del señor? No, Él es extranjero. Alemán. ¿Alemán? Sí. ¿Qué es lo que la hace? ¿Qué es lo que hace? Ese señor viene aquí a mi negocio. Me agrede físicamente, me tumba las cosas, el peso que está ahí de vender los alimentos. Los tumba, si le digo que no le voy a vender, el cigarrillo se pone agresivo. Vino ahí a y yo he dado puertas con una coa, eh, Una vez me tuvo a pegar un bate, otra vez se ha empujado a hacer un caso que vive aquí. Una situación incómoda, incómoda. Dice, ha acudido a diferentes entidades del Estado para protegerse, pero hasta la fecha no ha recibido apoyo real. Solicita ayuda antes de que ocurra un hecho que lamentar. Imagínense usted, si ya lo, lo sacan de la cárcel, lo sueltan, le dicen que no puede venir aquí, siguen molestándome. Ya yo lo único que pido es que le hagan una deportación porque no está legal aquí tampoco. En Cámara José Tifá para NTN, Joanny Cordero.